Es el hogar de una célula rebelde de él. Las órdenes son matar o capturar a todos los involucrados, pero están armados y alerta. La Alianza intenta evacuar a nuestros objetivos, así que aseguraremos el asentamiento entero, empezando por el desguace y la cantina. Identificaremos los cuerpos en los escopos. ¡Ando, granada! Asegurando el desguace. ¡Atacada ese! ¡Ahí va una granada! Escuadrón asegurando el desguace. ¡Cantina lista para su captura! a la cantina! Pronto habremos acabado aquí. Cantina contenida y pacificada. Dirigíos al desguate. Ha venido vos Él dará capa a los rebeldes. Asegurado. Los rebeldes se retiran. ¡Empujadnos hacia el interior del asentamiento! Los rebeldes intentan evitar que lleguemos a los bueyes. Es allí a donde se dirigen. Bien, tomaremos sus puntos de reunión en la casa de subastas y en el bazar. Después, atacaremos. Casa de subasta. Pronto será nuestra. ¡Defensores <tose> <tose> Casa de subastas asegurada. al rebelde Han solo. ¡Y con cuidado! nada más! Estamos en el bazar. Mínima resistencia. Comprobación de armas lista. Capturar el bazar equivale a progresar según el plan. Luke Skywalker está. Deberíamos informar a Vader. Sector asegurador. Los rebeldes se retiran. Eliminad a los retagados y avanzad hacia los muelles. Los rebeldes están subiendo a bordo de transportes a la U. Quiero que los hagáis explotar. Hay que inmovilizar al enemigo y terminar con esto de una vez. El lado oscuro es poderoso. El lado oscuro es Ahora sufre el poder del shift. Mi paciente. U destruidos. Los rebeldes han sido eliminados o están atrapados en Moss Island. Los refuerzos harán el resto. Nosotros hemos terminado por hoy.